Estamos en la comuna de Moisés Ville, donde hicimos un nuevo paso eh, en la firma de convenio con intendentes y presidentes comunales para concretar la decisión política que tomó el gobernador Omar Perotti al asumir de mejorar las condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Santa Fe, para poder tener mejor acceso a la salud, a la educación cosa que se ha notado muchísimo en la pandemia, la falta de infraestructura para que los chicos puedan terminar sus contenidos de la manera que corresponda. Así que, la verdad, con una satisfacción enorme de estar en Moisésville firmando el convenio para cinco departamentos. Vamos a seguir firmando convenios con intendentes y presidentes comunales para poder avanzar con la traza, y, y de, con la traza de, de instalación de fibra óptica por cada una de las comunas y de las ciudad de la provincia. Es una parte que tiene que ver con la política y la decisión política del gobernador. Nosotros generar las condiciones de igualdad para que aquel que quiera quedarse en su comuna... No tenga que emigrar porque tiene las mismas condiciones de accesibilidad que lo tendría en otra ciudad. Entonces, el hecho de poder generar que la gente no migre de sus pueblos por decisión propia, pueda quedarse porque está, porque puede, porque tiene las condiciones para poder hacerlo. Un habitante de la ciudad de Muysevilla decía que le generaba profunda tristeza cómo el pueblo se iba vaciando y, de, y, hay, y decía que en Moisés Ville, que se repite en muchísimas comunas de la provincia. Siembran trigo y cosechan doctores, doctores que no vuelven a la comunidad, no vuelven a la comuna, se quedan en los lugares donde estudian, se radican, tienen sus familias y trabajan allá. Lo que nosotros queremos hacer es que no se vayan, que si se tienen que ir por necesidad, que no lo tengan que hacer por necesidad, que sea por decisión propia, que si quieren quedarse tengan las condiciones para quedarse.